Hola, soy Gustavo Estanicia y quiero presentarles el curso de Experto en Beach Tennis de la Escuela Beach Tennis. Es un nuevo deporte, es un joven deporte y tiene mucho para brindarnos. Está regulado por la ITF a nivel internacional y las distintas federaciones nacionales de los países. Se juega en los cinco continentes, tenemos jugadores en España y en el resto del mundo de muy alto nivel y la competición no para de crecer.